Vamos a cambiar de tema. Créditos a tasa cero. ¿eh? La gente que está pensando por ahí sacar un crédito, bueno, es una muy buena opción. Pero, ¿cómo hacer para sacarlo? ¿Quiénes pueden acceder? Le vamos a dar la bienvenida a Belén de SAS Créditos, de la familia, por supuesto, de Valersa. Hoy es miércoles de nuestros grandes amigos de Valersa que ya nos acompañan hace un tiempo aquí en 17.9. ¿Cómo te va, Belú? Feliz día, está? feliz día, amigo. Feliz día, feliz día. Qué lindo venir acá el Día del Amigo. Eh, ¿Salió a festejar ayer? ¿Se va a juntar hoy? ¿O no suele...? Así comenzamos, desde ayer. Ay, y sigue sí, hoy. Y sigue <risa> sí, hoy, a y seguramente... Y el <risa> fin de también, ya que estamos <risa> cerca del fin de... Claro. De 20 de 20 de 20 ...no se puede juntar porque trabaja, entonces claro. se va a juntar el fin de semana. Sí, el problema es ser por ahí muy amiguera. <risa> sí, somos, somos dos. somos dos eh, Belu, eh, hay mucha gente, bueno, sabemos que la situación económica está, está bastante complicada, sí. y hay mucha gente que dice che, necesito sacar un crédito eh, para pagar ciertas cosas, por ejemplo, eh, y estoy buscando opciones. Y sin duda que con estos créditos a tasa a cero de, de esos créditos es una muy buena opción. Bueno, hemos trabajado muchísimo ahí justamente con Silvia Vélez, con uh -huh. Rubén Calapeña de la Mutual de Policía y hemos logrado llegar a un acuerdo y nada, estamos, estamos conscientes de la situación actual y se sacó una promoción hermosa de tu primer crédito a tasa cero, o sea, si es la primera vez que sacan un crédito con nosotros, lo van a sacar a tasa cero. Realmente, Belu, si uno hoy piensa en un crédito a tasa cero, por cómo están las cosas, es una gran opción para hacerlo. Es decir, lo necesitas realmente, tenés que hacer si algún arreglo en casa, si tenés que pagar algo, digo, sacar hoy un crédito a tasa cero, creo que no, no sé si, Creo que no, no me no parece existe. que no existe. No existe, es un, es un gran trabajo también de la gente de la Mutual, o sea, todos los policías y los maestros que todavía no, no conocen SAS créditos, pueden venir, conocernos, y bueno, y sacar su primer crédito con nosotros a tasa cero. Uh -huh. eh, las mutuales se eh, están preocupadas por la situación de cada uno de sus socios. Sí. Nosotros estamos conscientes de eso. Y bueno, es una promoción temporaria, es una promoción que, que, que tiene un límite, pero bueno, la idea en sí es que aprovechen esto. Ahora, ¿en qué lo pueden gastar? ¿No? Y esa uh -huh. es la gran pregunta. Yo voy a hacer un crédito a tasa cero y ¿en qué lo gasto? Sí, pero eh, <coughs> hay, hay mucha gente que realmente está necesitando hoy eh, de, del dinero porque no llega a fin de mes, sí. porque tiene que pagar cuentas, eh, porque como te, te decía, quiere hacer alguna refacción en la casa, necesita arreglar el auto y por ahí no tiene el dinero y puede sacar el, el crédito... Eh, específicamente, ¿solamente por ahora para docentes y para policías? Solamente o... para docentes ah, y policías bien. con las mutuales. Con las mutuales. Sí. Con la DEP uh -huh. y con la mutual de policía. Bien. Son más bien pedidos de ellos y arreglos con ellos. Bien. Estamos trabajando arduamente con, con ese sector que a nosotros es el que más nos importa, ¿no? Los maestros, los policías. Uh -huh. este... Pero bueno, a ver, ¿en qué, en qué lo pueden gastar? Mira, si yo hay, hay distintas situaciones. Si yo uh -huh. estoy muy endeudado, sí. muy endeudado, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar el crédito a tasa cero y voy a cancelar anticipadamente aquello que me haga descuento por pagarlo antes. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea es solucionar, como hemos venido hablando tanto tiempo de esto, de buscar la manera de solucionar esto, de, de no caer en, en la morosidad, de, uh -huh. de no caer en el deber, entonces... ...y ni cancelar eso, eso, eso que me está molestando... ...que me está haciendo ruido... ...te sirve el crédito tasa claro. cero. Eh, la semana pasada hablamos con Facu de los, las red flags... ...o las banderas rojas en la economía... Mm. ...digo yo, un crédito <risa> también puede servirte... ...si aparece alguna bandera roja ahí dando vuelta... Mira, ...digo, también, ¿no? puedes. Exactamente, cuando es, es... ...cada uno sabe y cada uno tiene sus banderas rojas... ...bien puestas y sabe <risa> dónde, dónde está esa bandera roja... ...que nos está haciendo ruido... Y bueno, para, para ese crédito a tasa cero puede ser un alivio para, para eso, o sea, vas uh -huh. a pagar a futuro. Y si no necesitas eh, pagar una deuda, pero podés acceder a un crédito a tasa cero, y hablo de lo, del crédito a de tasa cero de SAS, como en su momento salieron los créditos a tasa cero este, de los bancos en su momento, sí, sí. si vos no necesitas ya mismo un, ¿Un, pues, una, un préstamo, sí. yo te diría igual, en el, al día de hoy, sacarlo igual e invertilo. ¿Sí? ¿De, ¿De qué hablamos es una buena nosotros? Sí. Si de acá lo vas a pagar de acá seis meses en cuotas fijas, sin interés, y a vos te van a pagar un interés por eso. Belu, a tasa cero significa esto que acabas de decir, ¿no? Eh, tasa cero. Tasa cero, o sea que no tenés que pagar eh, intereses. No, eh, nada de intereses, nada uh -huh. de tasa de interés. Bien. Es totalmente a cero. Está, está bueno, realmente es, es muy interesante. Bueno, lo único por ahora eh, que tiene un cupo, y volvemos a, a repetir esto, sí, tiene, un eh, cupo. tiene un cupo es para las mutuales de los docentes y de, y los, de policías. los policías. No es para toda la gente que por ahí nos está viendo esta hora. No, no es para todos. Es, es solamente para maestros y para policías uh -huh. por medio de las mutuales. Bien. Sí, Bien. No, no personal, Bien. sino por medio de las mutuales. Melo, y para acceder al crédito es, es sencillo, los requisitos. Súper sencillo, si no pertenecen a la mutual se pueden inscribir en el guía a la mutual. Uh -huh. Y en el Día la Mutual les da la orden para ir a sacar el crédito con nosotros. Bien. Es eh, súper sencillo. Nosotros obviamente vamos en el acto, en el momento. Eh, acá en San Salvador, en Perico, en la sucursal uh -huh. de Perico que tenemos. Así Bien. que los esperamos por ahí, en las redes sociales. Cualquier duda, cualquier consulta, ahí le vamos a estar contestando por WhatsApp, por nuestro Facebook. Uh -huh. ¿Sí? Belu, y acá en la capital, eh, la gente quiere conocer esas créditos, ¿dónde tiene que ir? Necochea469. Local 1, uh -huh. eh, los esperamos por ahí y, y si no en las redes sociales. En las redes sociales también, siempre uh -huh. lo contamos, las charlas estas que tenemos con, con Belén o con la gente de Valerza, eh, siempre se suben a los dos, tres días, ya se suben y están subidas ahí en las, colgadas en las redes sociales, uh -huh. así que la gente que quiere ir a conocer SAS Créditos, a charlar con Belén o con el equipo de trabajo de SAS, eh, puede hacerlo ahí en, en Necochea, no tienen que sacar turno previo... Nada, no, que ir atendemos por orden de llegada. Bien, atienden por orden de llegada, ¿de lunes a viernes o de lunes a sábado? De lunes a viernes, a viernes. de 8.30 a 13, de 14 a 17. Ahí están, estos créditos a, a tasa cero. Eh, para las mutuales de los docentes y también para los policías. Realmente, Belén, muy, muy interesante lo que acabas de, de contar ahí para la gente que está necesitando. puede sacar un crédito hoy inédito a tasa cero, que está buenísimo también. Belú, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes y aprovecho para mandarle un saludo al equipo de SAS por el Día del Amigo. Y le mandamos nosotros también eh, a nuestros amigos de SAS, de Valerza, a todo el equipo, a toda la familia de, de, de Valerza. También le mandamos eh, un abrazo grande y un feliz Día del Amigo.